Buenos días, soy Alex Madariaga, soy funcionario del Cuerpo de Inspección y Técnica Tributaria de la de Cataluña. Estuve destinado a investigando patrimonios ocultos. Estuve también en la Oficina Antifraude haciendo de investigador de fundaciones y empresas públicas, eh, investigando corrupt políticos y funcionarios corruptos, y os puedo decir que soy un investigador frustrado, es una profesión tremendamente frustrante y supongo que después de lo que os voy a explicar hoy entenderéis el porqué. Actualmente soy miembro de Atac Cataluña. ATAC es una asociación que busca la justicia financiera global y dentro de, de, su, de su lucha está la lucha contra los paraísos fiscales, que es de los que yo os voy a hablar hoy. ¿Qué es un paraíso fiscal? Los paraísos fiscales, de, desgraciadamente, están bastante presentes en los medios de comunicación y siempre asociados a lo que hablaremos hoy, que es de corrupción. ¿no? El paraíso fiscal de entrada ya tiene un nombre que confunde, porque parece algo bonito, paraíso. Yo no lo llamaría paraíso fiscal, esto es una cueva de ladrones. No es un paraíso fiscal. Utilizan el nombre anglosajón de Tax Haven, como si fuera algo hermoso, ¿no? Realmente, un paraíso fiscal se define internacionalmente por tres conceptos. El primero es que no se pagan impuestos, pero vamos a ser precisos. No pagan impuestos los de fuera, porque los de allí sí que los pagan. O sea, que es un país en el que los que vienen de fuera no pagarán impuestos, pero los que viven ahí sí, y en algún caso los pagan muy elevados. ¿vale? Esto en el nombre anglosajón se dice territorio offshore, que parece con como Así como más de lujo, ¿no? O sea, eso es un timo que hace que tienes que pagar. El que está allí y está trabajando y no machacas impuestos y en cambio el que viene de fuera no le haces que haga nada. Muy bien. El paraíso fiscal, en esencia, es el sitio menos transparente del mundo. Para que sea paraíso fiscal no basta con que no se paguen impuestos, porque si no se pagan impuestos, pero la hacienda española lo sabe y no hay problema, te va a perseguir. Es que no se pagan impuestos, pero allí no te enteras de quién hay. Existe un mecanismo absolutamente complejo para bloquear, como si fuera una cárcel de máxima seguridad, los datos que hay en un paraíso fiscal. De hecho, el paraíso fiscal permite una creatividad enorme en la en en posibilidad de crear figuras financieras. Sabéis que el mundo financiero es muy creativo, ¿no? y que y crea trusts, que crea uh, entidades ingeniosas, que en el fondo es entidades para ocultar, para que nadie sepa quién está detrás. Esta es la falta de transparencia. No existen registros mercantiles, se pueden registrar fundaciones con ánimo de lucro, se puede registrar que el dinero está a nombre de otro y no, no hace falta que digas de quién es. Hay una creatividad absoluta. El tercer elemento es que si existe falta de transparencia aquí, en el ayuntamiento de Mollet, en el ayuntamiento de Adella, como hemos visto antes, no os explico yo la falta de transparencia entre Caimán y España. Pídele un dato a las Islas Caimán. Pídeselo. Cargas tú lo que te dicen y cómo te lo dicen. No comparten información. De hecho, estas es las característica básica. Es un territorio en el que la tributación es escasa o nula y no se comparte información. Pero hay países que no son, como, no son paraísos fiscales y a veces se comportan como paraíso fiscal. Existe oficialmente una, una lista, en el fondo veis que aquí el único perjudicado es el del territorio, ¿no? Existe una lista oficial de paraísos fiscales... Tampoco tiene mucha importancia. Lo importante es cómo se comporta el país. ¿El país comparte información? Sí o no. Si comparte información, no es un paraíso fiscal. Ya está. Es así de sencillo. Si tú no haces pagar impuestos, pues mira, no es mi problema. Ya te apañarás tú con tu país. Pero si compartes información... Si compartes información, no eres un país, un paraíso fiscal. Bueno, tenemos paraísos fiscales en todo el mundo. Estos puntitos rojos son los paraísos fiscales famosos. De hecho, unos cuantos están muy cerca de España, Gibraltar. Y en las islas del Canal, pues este país que tiene nombre de ropa, ¿no? Jersey, Jersey. O sea, ¿no? En, este, en esta isla de Jersey hay un señor que administra 2.200 empresas. Yo estoy intentando montar una y os digo que a veces no como de los nervios Yo, yo pienso, este tío cuando se levanta por la mañana y dice, ostras, tengo que administrar 2.200 empresas, le tienen que entrar todos los demás. Bueno, pues de hecho fueron unos periodistas ingleses a preguntar a ver quién era este hombre y era un señor que vivía en una cabaña, a la madre tranquilo, y lo lo que hace es pues, que a la tarde se pone a firmar documentos. O sea, ¿esto qué es? ¿Qué están haciendo con nosotros? Están riendo de nosotros absolutamente. Porque este señor que ha administrado 2.200 empresas, realmente, ¿a quién están cubriendo? Bueno, a lo mejor de cada casa. Realmente, en los paraísos fiscales está lo peor del mundo. Tráfico de drogas, tráfico de armas, políticos corruptos. Solo os voy a hablar hoy de políticos corruptos, pero en los paraísos fiscales está todo esto. Bueno, aquí tendríamos a la selección española al Dream Team de, de los corruptos. Yo creo que, que si, si a lo mejor también ganaríamos la Copa del Mundo con este equipo, ¿no? seguramente... ¿no? No hay caso de corrupción que no vaya ligado a un paraíso fiscal. Fijaros en las noticias. La prensa hasta ahora ha sido, ha sido muy reticente con el tema de paraísos fiscales. No ha querido explicarlo mucho. Pero la, se han visto abrumados por las situaciones. Es que aquel tiene una cuenta en Suiza. Es que aquel otro tiene una cuenta en la isla de Man. Descubrimos países raros, raros y extraños. No, la isla de Sark. ¿Eso qué es? Bueno, pues ahí es un sitio en el que nadie sabe absolutamente nada. Bueno, pues todos estos señores han estado vinculados a paraísos fiscales. De hecho, los paraísos fiscales es que nos afectan a nosotros en nuestro bolsillo, porque el dinero que cogen estas personas y si se las llevan es el dinero que me toca a mí como funcionario cobrar, es el dinero que tú necesitas como ayuda, es el dinero que te están recortando, porque tú, tú, mi hija no tiene sustitutos en, los, en las escuelas y en los médicos sabemos cómo están. Ese dinero está en estas islas, ese dinero está en los paraísos fiscales. Ahora mismo se explicaría, yo con estos temas la verdad es que me acabo alterando porque me afecta, me afecta especialmente. El, el tema del Prestige que, le, que, que esta semana ha, ha salido la, la sentencia, ¿sabéis que solo se ha condenado al, al capitán? ¿No? Sí. El Prestige es una, una cosa alucinante en cuanto a paraísos fiscales. Pero tengo que apuntar, apuntar porque no me acuerdo. El petróleo del Prestige es de una empresa rusa domiciliada en Suiza que depende de un holding de Lechstein. El barco es de Liberia. ¿vale? Que Liberia no inspecciona un barco en su vida. De hecho, el único barco han pisco es un cayuco, un cayuco de estos que va a pondernos. La bandera es de Bahamas. El armador es una empresa en Los trabajadores eran filipinos. Vamos, la cena de Navidad en Prestige tiene que ser la repera. O sea, este es que... Resulta que el Prestige causó daños por 4.000 millones de euros. 4.000 millones de euros. La sentencia penal ha sido absolutoria, se lo han condenado al capitán porque tenía un abogado de oficio, mira, lo han pillado por banda y lo han condenado. Ahora viene las responsabilidades civiles. Con lo que te he dicho, abogado, tira para adelante, ¿a quién reclamas? Al de Suiza, al de Bahamas, al de Liberia, al de. ¿A quién reclamas? De los 4.000 millones se espera que se puedan recaudar 22 millones de euros del seguro que teníamos como seguro de los coches. El resto lo hemos pagado nosotros. Porque eso lo hemos pagado nosotros con nuestros impuestos. Nos afecta y tanto que nos afecta bueno, aquí tenemos a uno de los grandes ¿no? el señor Urdangarín el señor Urdangarín es un ejemplo de maestría en la gestión de los paraísos fiscales bueno, quizás no él, porque él como veis aquí, este, aquí en aquí la biografía suya se dedicaba a jugar al varón humano y de repente pues mira, se consiguió conquistar a una princesa eh, había un señor que era profesor de Sade de aquí de Barcelona el señor Diego Torres, que tenía un alumno aventajado que podía ser muy alto y entonces hablar y decir oye, ¿por qué? Yo tengo una empresa que es una asociación, no me funciona bien, a ver si me echas un cable, se llamaba Instituto NOS. Esa asociación, como veis aquí, pues pasa sin pena de mi gloria, pero cuando entra el señor Urbán el tema se dispara. En pocos años de gestión del Instituto, instituto NOS recaudan 3.500.000 euros en Valencia, bueno, recaudan, casi que roban directamente, y 2.200.000 de la comunidad balear. Esto en entidades públicas, en entidades privadas también iban a saco, telefónica, gas natural, cobraban de todos lados. El Instituto NOS es una entidad sin ánimo de lucro. Si llega a ser con ánimo de lucro, no os explico. Vamos, esto supera la cuarta. El señor también decía que por menos de 100.000 euros no se movía el Instituto NOS. ¿Qué hacía el Instituto NOS? Lo sabéis perfectamente. De hecho, hacer, hacer no hacía nada. Simplemente montaba una factura, yo te presto unos servicios cada vez más extraños, ¿no? Asesoramiento, coaching, de no sé qué, no sé cuánto, mientras más largo el nombre del servicio, mejor. Eso quiere decir que es un servicio inexistente, ¿no? Para ello utilizaban una red espantosa de empresas. Y en el registro que se hizo aquí en, en, en el eturopar de, de, del Instituto NOS encontraron 500 empresas, 500. En el Instituto NOS se desviaba de los fondos a través de estas empresas instrumentales y acababan en paraísos fiscales. El caso es que os digo yo que el dinero del Instituto NOS no lo va a ver nadie. Va a ser imposible localizarlo. Después os explicaré cómo funciona, ¿eh? pero no lo va a ver nadie. Uno de los, el tesorero del Instituto NOS y de la rama de, la, de, de esta empresa era el secretario personal de las infantas. Bueno, esto costó saberlo porque como la transparencia en la Casa Real decían «No, no, este es un señor que a veces era el padre de las infantas». No no, no, «No, no, este es secretario personal de las infantas, está en nómina de la Casa Real». Y este señor era el tesorero. Y doña Cristina de Borbón estaba constaba como vocal en los consejos de administración y firmaba muchos documentos. Y en verdad, parece que es punta, pues mira, lo vamos a ir, vamos a indultar con el Bueno, este sistema de primera... Evidentemente tiene mucho que ver con los paraísos fiscales y tiene mucho que ver con cómo se está robando el dinero de la cartera y ni siquiera podemos hacer nada para evitarlo actualmente. Bueno, ojo, en Cataluña también tenemos los nuestros, ¿eh? a ver si vamos a pensar que aquí solo son los de Casa Real los queridos Aquí tenemos a gente muy importante que le ha dedicado al tema y que también sabe hacer cosas con los paraísos fiscales. Bueno, el señor Luis Millet, Félix Millet, lo conocéis perfectamente, el tema Palau de la Música, la trama, bueno, es una cosa absolutamente espantosa. Se suele hablar del saqueo del palado de la Música, pero no es correcto, porque lo que sa se saqueó no fue al Palau, o no fue al palado únicamente, sino que se saqueó nuestros bolsillos, los nuestros, no solo los del palado. También se nos metió la mano nosotros en el bolsillo. ¿Por qué? Porque el dinero, gran parte del dinero que se llevaron era dinero público. Era dinero nuestro. La investigación judicial ha decretado... Es, os traigo un extracto de las conclusiones del informe de la ODEF, que se desviaron fondos de contratación pública, dinero de la contratación pública ferrovial, cuando conseguía una, una adjudicación, inmediatamente al día siguiente realizaba un donativo al palau de la Música. Qué casualidad. Por un importe que era aproximado al 3%, bueno, si os digo la verdad era superior, ¿eh? el 3%, recordáis, el 3%, pues se quedó el hombre un poco corto, ¿eh? era más grande. Esta parte fue a convergencia de Unión, esto está demostrado, esto no es una, una opinión. Y una parte del de dinero se la quedaron unos cuantos dirigentes políticos. Esto ha ido a paraísos fiscales y esto tampoco se va a recuperar. Bueno, yo quizás le tengo una especial, una especial inquina con los hijos de, de Pujol, pues quizás porque ¿no? mira. A mi fondo a mí me hubiera gustado que mi padre hubiera sido presidente de la llanita, que me hubiera dado a todo regalar, a lo mejor, ¿no? Un poco de envidia. ¿no? Pues bueno, tenemos al señor Jordi Pujol, hijo, ¿no? este señor. Eh, ha tenido un montón de negocios, aparte de coleccionar Ferraris y Porsche, bueno, es una cosa espantosa, tiene como 52 Ferraris, no entiendo yo qué hace con tanto coche. Pues ha gestionado dinero en diferentes paraísos fiscales. Este dinero venía de Suiza, como dice bien la investigación judicial. Bueno, aquí tenemos, este es un correo interceptado en el cual queda claro que el señor Jordi Pujol dice que le envía un millón y medio de euros a su a, para comprar un hotel en México que proviene de una, de una cuenta suya. Los otros hijos no se han quedado cortos. Tenemos a un tal Josep Pujol Ferrosola, que de unido, que sabéis que ha habido una amnistía fiscal hace el año pasado, ¿no? Una amnistía fiscal bastante criticada desde el sector de, de la inspección de hacienda porque lo que estaba diciendo es, bueno, tú de, dime que tienes dinero fuera, que yo no te voy a preguntar nada más. ¿Vale? O sea, no te voy a preguntar de dónde lo has sacado. Cosa que vulnera la ley. ¿eh? O sea, no lo han podido decir abiertamente, pero ha existido un pacto de que tú, mientras declaras que tienes el dinero fuera, yo ya no te voy a preguntar ese dinero de dónde nadie te lo ha sacado. Bueno, acá, en esta amnistía fiscal, pues han recogido pues, a, a los dos hijos de, de Puyola, José Pujol Ferrosola y Udo Pujol, Puyola, voluntariamente han declarado que tienen 3 millones, que no tendrán, o sea, esto es lo que han dicho que tienen. Y una de las cosas que sorprendió un poco, esto yo me acuerdo que estaba en, en la investigación patrimonial, es el padre de Artur Mas. El padre de Artur Mas era un jubilado que cobraba 22.000 euros al año de pensión, y resulta que el señor tenía 2,3 millones de euros en paraísos fiscales, en leches, ¿no? Eh, bueno, si sí, era un prodigio el ahorro, ¿no? Con un poco 22.000 euros al año, ¿Tú? vamos, explíquemelo porque yo quiero hacer lo mismo. Bueno, todo hace, todo hace pensar, yo no lo, no lo puedo asegurar, pero todo hace pensar que el padre de Artur Más era testaferro de la familia de Pujol, de Jordi Pujol. O sea, este dinero no era suyo, se lo estaba gestionando a Sherlock Pujol y en el agradecimiento de los servicios prestados el otro le dijo: mira, te, voy, te va a quedar en herencia la llanita, ¿eh? el señor Jordi Pujol te va a nombrar el EO y no te preocupes, Arturito, que tú se lo repasque. ¿Vale? Bueno. Uno de los casos, ¿cómo, cómo, de, de esa manera tan aberrante como funciona, os digo que mueve muchísimos millones en paraísos fiscales, este es el señor Jordi Pujol, hijo, que movió 32 millones de euros en paraísos fiscales y su empresa, como veis aquí está en la cuenta de resultados, declaró que tenía un millón y medio de pérdidas fiscales. Yo soy pobre de solemnidad en España, vale, seguro que este hombre se le daba la beca Menjadó y el, de ayuda para el transporte, ¿vale? porque no tenía dinero, mientras te, tenía 32 millones de euros en paraísos fiscales. Es así como funciona. Bueno, también tenemos a nuestro amigo Crespo, Xavier Crespo. Es un personaje un poco putre porque es que, eh, lo que lo que ha llegado a hacer es bastante eh, lo, dice él que lo niega Mira un ruso muy simpático que tenía una casa aquí al lado, ¿no? me empezó a pedir favores, como él me faltaba dinero para el poliesportivo, hombre, el tío traía dinero, ¿cómo le iba a decir que no? ¿No? De hecho, él en principio, cuando lo, se le empezó a investigar, dijo que él no conocía nada a ese señor y que bueno que no, no tenía ningún trato con él hasta que empezaron a salir fotos con él en Rusia, dándose brazos, besos y bueno... El caso es que este hombre tenía dinero pues, fruto de diferentes, de diferentes paraísos fiscales y se le ha localizado una parte en Andorra. Y bueno hay suerte y una pequeña parte la podemos recuperar. ¿eh? O sea, quizás un par de millones de euros los podamos recuperar. Bueno, ¿cómo se investiga? Yo os digo lo frustrante que es como investigador investigar el rastro del dinero de los paraísos fiscales. Es peor que la profesión del coyote. O sea, el Coyote en su vida para pillar el correo que No lo sabemos porque he estado años viendo los episodios y nunca lo he Bueno, pero a, la, a veces ha estado a punto Yo no Ni a punto Os explico cómo funciona Bueno, hay que utilizar una figura que se llama una comisión rogatoria una bueno, comisión rogatoria ya parece que esté pidiendo a, a, a un ser supremo Bueno, una comisión rogatoria se rige por el derecho internacional Entonces depende del país al que le estás pidiendo el favor que te dé el dato Porque yo quiero saber ¿El señor Jorge Pujol tiene cuentas en Suiza? Bueno, no lo no, no puedo llamar por teléfono y preguntarlo, tengo que hacer una comisión rogatoria. ¿Y cómo funciona la comisión rogatoria? Pues dependerá del derecho internacional, según el tratado para el país, se regirá por aquellas normas. En algunos casos tiene que ser el ministro de Justicia que lo firme, ir a su ministro de Justicia y el ministro de Justicia va al banco de la manera. En otros casos, cuando el acuerdo es un poco mejor, resulta que el juez de instrucción directamente se lo puede pedir a su juez de instrucción. Perfecto, ¿no? Bueno, las comisiones rogatorias... No admiten lo que se llaman las phishing expeditions. Suena bien, ¿eh? Pues no admiten la pregunta que yo he hecho antes. Yo no puedo preguntar en Suiza. ¿El señor Jordi, pues yo, tiene una cuenta? No. Me dirán, eso es una phishing expedition. <risa> y entonces, ¿qué puedo preguntar? Yo puedo preguntar, ¿la cuenta número 2.563 64 de quién es? Esto es lo que puedo preguntar. Y yo, como me entero, pero si yo es que lo que quiero saber es no el número de cuentas, es que no lo sé, pero de país que no estoy contando. O sea, pues no, tengo que saber primero el dato concreto, ir a tiro limpio, porque si no, no me lo dan. Y ojo, que no me equivoque, porque solo se puede pedir una vez. Esto es algo... Solo se puede pedir una vez. Cuando estábamos en investigación patrimonial, a veces pedíamos acuerdos con Rusia, hay un acuerdo con Rusia. Rusia no es un paraíso fiscal. Por tanto, Rusia transmite información. Entonces le pedimos de un señor mafioso ruso que tiene un nombre impronunciable, no no bueno, sé qué, no me acuerdo. Pero el problema está que el ruso tiene otro alfabeto, el cirílico. ¿no? Entonces hay que pedírselo en el suyo. ¿eh? Nosotros solo no, traducimos del catalán al castellano, el castellano al cirílico. Bueno, pues claro, el, al pedir el nombre, tiene, la, la cuenta de este señor, pues había un error en el alfabeto cirílico. ¿vale? El señor famosísimo, mafioso conocido en Rusia, vamos, el número uno de la mafia rusa. ¿vale? O sea, una cosa increíble. Cuando nos contesta Rusia, dice: Este señor no existe. Sí. Bueno, a ver, perdóname, si a mí me pide Federico Martínez, y es Martínez, ostras tú, pues no sé, que hay, hay manera de solucionarlo. Al final, desde las oficinas de investigación se tuvo que contratar un ruso, ruso, pero de verdad, de los de la ensaladilla, ¿vale? O sea, que ruso en serio, para que pudiera traducir realmente al cirílico, porque si se equivoca uno en una letra, ya no te dan el dato. Y tú te quedas... Y ya no lo nunca más. Entonces, ¿cómo vamos, a, ¿cómo vamos a investigar? ¿Qué narices vamos a encontrar? Es una cosa imposible. Bueno, un ejemplo que hemos tenido con el señor Bárcenas. De hecho, supongo que vosotros habéis sufrido en algún momento, o bien las ganas de Hacienda, porque os habéis equivocado en algún euro en la declaración, o porque hay alguna ayuda que estabais cobrando que de repente dicen que no porque te pasas en 5 euros, o porque el Estado tiene controlado al céntimo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Curioso, ¿verdad? Estamos absolutamente controlados. Yo ayer lo digo desde la agencia de tributaria, cuando miraba los datos de la gente, digo: es espantoso lo que llegamos a saber. O sea, que lo sabemos todo. ¿Vale? O sea, es impresionante. Pero en cambio no sabemos nada de otra gente. Bueno, el caso de, la, de, de Bárcenas, sabíamos que tenía dinero en el Dresden. Dresden Bank, de Ginebra, así que salíamos la cuenta y todo, así que a lo limpio, voy, dime cuánto dinero hay porque lo vamos a bloquear, es del señor Bárcenas, el tío de la comina, ¿vale? Quiero pillarlo. Tres años tardó la respuesta, tres años, no, no, no, no te dirán que no te lo han dado, ya, tres años tardó la respuesta a la agencia tributaria, pero ¿sabéis lo que tardó la, la, la, la, la filtración al señor Barcenas? Una hora. Llamaron por teléfono al señor Martel y le oye, que hay unos tíos de la agencia tributaria que te están buscando. Bueno, tú sabrás, el señor tenía 48 millones de euros en la cuenta y en el momento de la respuesta tenía dos. Y tenía dos supongo que porque era tan prepotente que pensaba que al final no iba a llegar a poner, porque si no podía, bien lo podía haber vacío todo. Entonces, ¿cómo vas a encontrar al final si tú lo que haces es ir con comisiones robatorias, con papeles y el dinero sabemos que se mueve con un clic de ordenador? el dinero en media hora ha dado la vuelta al mundo y yo detrás con un papel, ya os digo ni el correcaminos, o sea, absolutamente frustrado bueno, ¿de qué manera podemos luchar contra esto? ¿de qué manera? las maneras que ha, que ha habido son maneras poco ortodoxas pero quizás eficaces la primera manera, los informantes no sé si conocéis a un señor que se llama eh, eh, no, ya me acuerdo, Falciani, la famosa lista Falciani Fanciani era un trabajador de un banco del HSBC, de Ginebra, que estaba bastante enfadado, dice, bueno, que por cuestión de ideales se llevó 300.000 datos de cuentas. En estos 300.000 datos de cuentas era gente muy famosa, los, los utilizó, los vendió, los compartió con Estados, bueno. A, a partir de aquí salieron muchísima gente que tenía cuentas en Suiza y como Suiza no lo da, pues resulta que es una manera de saberlo, pues un tío del banco que se cabree, que lo coja con un peno, que se lo lleve y yo me entere. Es una manera de hacerlo, poco ortodoxa, pero es una manera. De hecho, de momento ha la manera más práctica, la única manera de enterarnos de, del tema. El caso es que el único que tuvo problemas con la justicia, con la lista Pachani, fue el, el propio que que acusó a Suiza de evasión de secretos y lo quería meter en la cárcel, pero los demás ninguno. Y la verdad es que no se podía, porque no podíamos meter a la cárcel a ningún defraudador porque el dato en el fondo era robado. Y no podíamos utilizar el dato robado. Por cierto, Suiza ya ha avisado y ha dicho que no va a dar información de nadie si el dato es robado. O sea, que esto también se ha bloqueado. ¿Vale? Bueno, hay otro, otra iniciativa mundial que ha tenido cierto cierto éxito, el Offshore Leaks. Es como el Wikileaks, ¿sabes? Conocéis el Wikileaks, ¿no? La, la filtración de datos. Bueno, es, una, es, un, es un consorcio internacional de periodistas de investigación que lo que están haciendo, pues a través de gente que trabaja en bancos y investigadores privados, conseguir los datos, conseguir datos de movimientos bancarios, conseguir datos de titulares de cuentas, de titulares reales de cuentas, que es lo complicado, ¿eh? Esto es lo complicado. Bueno, en estos datos pues salió mucha gente, entre ellos la propia nuestra Carmen Cervera, ¿no? que dijo, no, pero es que los cuadros si no, no los puedo comprar de otra manera, porque, bueno, en fin, cada uno se disculpa como quiere. Pero vamos a por la forma legal. Yo digo que tiene que haber alguna forma legal de luchar contra el paraíso fiscal. Alguna forma legal. Los Estados Unidos ahora mismo están liderando el tema, han, han, han aprobado una ley, la Foreign Account que es muy sencilla. Esta ley dice, ciudadano americano que abra una cuenta en algún lugar del mundo, yo, Estados Unidos, me tengo que enterar. ¿O qué fácil? Está aprobada en el 2010. Bueno, ha creado muchísima polémica, ¿eh? porque esta, esta, esta ley se dirige a los bancos. El principal banco mundial de, en los paraísos fiscales es el Citibank, que es americano. Entonces, bueno, pues si un americano va a Bahamas, o, dime, dímelo, por favor, comunícame esta información. A mí me hace gracia esta viñeta, ¿no?, que dicen, mira, que vienen los piratas, que vienen los piratas, es el IRS que es la Agencia Tributaria Americana, ¿no? Resulta que yo soy rico y ahora me viene a investigar y estoy cabea. ¿vale? Los Estados Unidos son quizás el país que puede liderar el tema, porque son capaces de bloquear a un país porque no están de acuerdo con su política, mira lo que hacen en Cuba, son capaces de invadir países, ¿Por qué no serían capaces de hacer algo con alguien que se niega a darles información de delincuentes? ¿Por qué no? A ver, si son países pequeños, es un país, hay países que tienen nombre de pantalón corto, este es la bermuda. O sea, a ver, ¿cómo no va a conseguir en un país como el de Estados Unidos que tú no te des un dato? Te a la sexta flote en el otro? Muy bien. ¿Y qué hacemos en España? Pues bueno, en España, la verdad es que hacemos muy poco. Eh, yo me hace cierta gracia, el otro día voy a coger el tren y había cuatro interventores, seis guardias de seguridad, tres perros, Pregunté, ¿se ha perdido algo? ¿Hay algún tipo de delincuente por aquí? Y dice, no, estamos luchando contra el fraude. Porque la gente no paga el billete. Y digo, perfecto. Me fui a casa contente y digo, eso quiere decir que si por un euro hacen esto, por 40 millones de euros traen, traen a Chuck Norris, vamos a ir contra policía, absolutamente todo. Pues no, lo que veo en las noticias es que Hacienda lo que va a hacer. Eh, vigilar bodas, bautizos y comuniones. O sea que aquí está la lucha contra el fraude y aquí está el gesto de este señor que lo que hace en el fondo es reírse de nosotros. ¿no? Ver que realmente lo único que estamos haciendo es estamos haciendo el tonto, estamos pagando y encima estamos, tenemos que estar contentos. Lo que queremos exigir es transparencia, una transparencia global, una transparencia internacional total. Porque en el fondo todo esto está en juego en nuestro futuro. Nos están robando la mano, nos están metiendo la mano en la cartera nos están robando y encima no podemos hacer nada. Como ciudadanos somos los primeros que tenemos que presionar a los políticos para que esto acabe. Por nosotros, por nuestro futuro, por nuestros hijos, por nuestros mayores que están cobrando pocas pensiones, por la sanidad, por la educación, por todo lo público. Muchas gracias.